Campeones de League of Legends en 10 segundos. Nila, comparte experiencia. Pega un latigazo, lo que le da más rango y daño en área. Reduce daño y se pone a correr. Sate un aliado o un enemigo. Te trae y se pone un escudo. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribe en los comentarios.